Muy buenas tardes a todos y todas. Empezamos una sesión más de nuestros diálogos excepcionales, en Cristianismo y Justicia, como ya viene siendo, pues, casi una, una especie de nueva normalidad, digamos, ¿no?, en esta, en esta realidad de confinamiento, uh, cuando hace ya 10 semanas, que, que creo que solamente paramos uh, por Semana Santa, pues que cada jueves por la tarde, Algún día hemos tenido que cambiar por disponibilidad del ponente. Nos reunimos aquí en las redes sociales, en las redes de Queremos Justicia, para conversar sobre aquellos temas uh, de actualidad, uh, aquellos temas vinculados con el momento de pandemia que vivimos y que, y que, de alguna forma, nos tienen que ayudar o nos pueden ayudar a entender mejor lo que está pasando y también a leer mejor esta, esta realidad que tanto nos, nos inquieta y que tanta incertidumbre ha generado. Y, como sabéis, la semana pasada, pues tuvimos algunos problemas técnicos, porque como bien se precia para una reunión o para un diálogo en el que el tema es todo irá bien, pues evidentemente no todo fue bien y la técnica nos jugó una mala pasada, ¿no? Y lo que queríamos que fuese un diálogo entre un teólogo y una filósofa se acabó convirtiendo eh, directamente en un diálogo con la filosofía porque la teología le, le falló la técnica, digamos, ¿no? Bueno, pues eh, como, como dijimos la semana pasada, hemos querido recuperar esta semana lo que nos quedó pendiente y por lo tanto de nuevo volvemos a tener aquí a Javier Vitoria. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Uh, pues tenemos aquí de nuevo a Javier, esperemos que hoy no nos falle nada y podamos uh, tener la conversación que quedó pendiente uh, el otro día. No hemos invitado de nuevo a Ana Ortín uh, porque también nos parecía que podía ser un poco reiterativo pero os animamos a todos los que no pudisteis estar la semana pasada a recuperar la conversación con ella, porque está colgada, bueno, está colgada en Facebook, que es donde tuvimos la conversación, que ya lleva unos 2.300 visualizaciones y la encontraréis también en nuestro canal de YouTube de Cristianismo Justicia uh, para poder escuchar pues, una media horita de conversación con una doctora en filosofía en torno a esta frase o a esta idea que se ha puesto tan de moda uh, en esta pandemia del todo irá bien. Y hoy, Uh, vamos a abordar esta cuestión desde la perspectiva más teológica, aunque no faltará tampoco la filosofía, estoy convencido de ello. Y lo haremos con Javier Vitoria, que Javier es sac sacerdote de la diócesis de Bilbao, donde él ha sido profesor de teología en la Universidad de Deusto y es un miembro más que destacado del área teológica de Cristianismo y Justicia, con varios cuadernos que podéis recuperar si entráis en la página web de Cristianismo y Justicia. Ah, pues hay varios cuadernos de, escritos por Javier, pero sobre todo y especialmente eh, un libro, un libro que se llama Una Teología Arrodillada e Indignada, que fue de alguna forma como una sistematización, ¿verdad, Javier? De la teología que ha propuesto Cristianismo y Justicia en sus más de 30 años de, de, de vida. De hecho, se hizo en concreto para los 30 años y ya vamos al camino de los 40. ¿eh? Es un libro realmente, realmente a, a recuperar. ¿Eh? Una teología arrodillada e indignada para entender mejor y conocer la, la teología que ha propuesto que sea injusticia a lo largo de sus casi 40 años ya de, de vida. Y, y nada, Javier nos habla desde, desde Bilbao. Sabemos que nos seguís muchas personas también desde el otro lado del Atlántico, desde Latinoamérica, donde estos días hemos sabido que el epicentro de la pandemia pues se va desplazando hacia allí y la mayoría de casos se están dando en el continente americano en este momento. En cambio, aquí, en España, pues estamos viendo uh, con, con cierta alegría, podríamos decir, sobre todo en las calles, uh, el, el proceso de desescalada, ¿no? Y vamos entrando en estas famosas fases en las cuales pues la, la normalidad va volviendo. Y la frase esta famosa del todo irá bien ha sido la frase que más se ha repetido durante esta pandemia, para animarnos, para darnos esperanza u optimismo, de esto hablaremos hoy, ¿no? uh, y, y ver la luz al final del túnel. ¿no? Y, y de esto vamos a conversar hoy con Javier. Es un tema que yo creo que a todos nos toca. El otro día se notó mucho por la cantidad de gente que quiso intervenir y participar en el diálogo. Como siempre, os invitamos en esta columna lateral del espacio de Facebook a poder poner vuestras preguntas y, y vuestros comentarios. Uh, pues aquí va la primera pregunta. Javier, ¿qué responde un teólogo cuando se le dice o se le pregunta si todo irá bien? Pues, eh, un teólogo, no sé, un teólogo. Es, eh, <risas> responde lo mismo que cuando uno ve en un coche puesto una pegatina detrás que dice todo el mundo es bueno y a continuación en, el siguiente, en la siguiente parada le ves al conductor que dice no sé qué cosas al que, al que va al lado, en el, en el coche de al lado, no, le llama de todo. Todo irá bien queremos que todo vaya bien, pero para mucha gente ya no va a ir bien. ¿eh? Desde aquí, a mí hay siempre una cuestión en todo y en este tema de la esperanza que es definitiva ¿no? para mí. Y es que todo irá bien para los que han sobrevivido, pero no para los que han muerto. Todo irá bien para aquellos a los que no se les destruya demasiado su situación económica, familiar, etc. ¿no? Pero... Todos sabemos que además de los miles de muertos que hay, si miramos a nivel global, pues mundial, pues son millones, no sé, no sé cuántos, además de ha habido muchos destrozos, de tipo social, económico, familiar. Eh, por ejemplo, ayer vi un programa donde se decía que había crecido las, eh, la, la violencia de género los, en, las, en, la, en el encerramiento en y tal. Entonces, a mí me parece que es una frase de esas de buena voluntad que pertenece a los libros de ayuda, pero no es lo correcto, en mi opinión. No. Las cosas van a ir como podamos que vayan y como, se, como seamos capaces de hacerlas, de dirigirlas. ¿no? Los hombres y las mujeres, las instituciones, los ciudadanos, cada persona tiene una responsabilidad en esa cuestión. ¿no? De, para, para ir todavía y luego además ir bien... Eh, que sería otra de mis cuestiones, y a veces creemos que ir bien es volver a la situación anterior. Y yo tengo algunos, algunas dudas sobre la situación anterior. Es decir, la situación anterior era buena para los que vivíamos bien, pero había muchísima población en España, y no solamente en el mundo, que vivía en un estado de excepcionalidad. ¿no? El estado de la pobreza, de la miseria. ¿no? En el mes de febrero, si no recuerdo mal, hubo un informe de un, del relator de la ONU cuando se decían unas cosas tremendas sobre la situación de pobreza en España. Entonces, volver a lo anterior, pues no sería no sería ir todo bien, sino sería donde siempre sería ir bien para los que siempre iba bien, o ¿no? para los que ha ido bien como los que somos los beneficiados del sistema. ¿no? Porque... El otro día decía, decíamos con Ana ¿no? que desde la perspectiva más filosófica, evidentemente es una frase que no intenta describir la realidad, sino que tiene un intento más performativo ¿no? de intentar uh, hacer que, pues esto, ¿no? que nuestras acciones en el mundo hagan que todo vaya bien. Pero desde la clave más creyente, uh, el todo irá bien, si a ti te diéramos Javier ahora un, un boli para poder pintar las paredes de nuestras calles, digamos, ¿no? ¿por qué frase lo sustituirías? Pues, ¿por qué frase pues sustituiría? Eh, pues, seramos, preferiría esta frase, seamos realistas, creamos en lo imposible. Prefiero esa frase, probablemente porque soy del 68, ¿no? Pero prefiero esa frase. ¿eh? Se llama, o, o, o esta otra frase de Paco Fernández Oswey, tengamos ilusiones, pero no nos hagamos ilusiones. Bueno, yo, son mis fórmulas, ¿no? Las fórmulas que yo utilizo, porque evidentemente... Eh, para, para, para actuar en esta sociedad y en este mundo y en esta iglesia hace falta energía interior y energía interior quiere decir alguna esperanza tienes que llevar en tu corazón si no, no sería posible ¿no? trabajamos porque tenemos esperanza otra cosa es que diga esa esperanza es histórica bueno, esa esperanza histórica Yo, el teólogo habla de una esperanza escatológica es decir, una esperanza que está apoyada en la promesa de Dios y en la acción de Dios en la historia, ¿no? Y no simplemente en el resultado del análisis de los indicios de positividad que hay en el mundo y en la sociedad, que evidentemente hay indicios de positividad, pero no son esos indicios los que, nos dan, los que a mí me dan esperanza, ¿no? Uh -huh. Entremos un poquito en este tema, Javier, porque el otro día también salió y fue un poco uno de los elementos fuertes de debate, yo creo, ¿no? Es decir, claro, nuestra esperanza no es histórica, al menos la esperanza de los creyentes, nuestra esperanza es escatológica. ¿Esto exactamente qué significa? Porque tampoco es una huida de nuestro mundo, ¿no? Digamos. Evidentemente. Es decir, lo que afirmamos es que esta historia nuestra puede dar más de sí y más de, de justicia, de libertad, de paz, de reconciliación, de bondad, puede dar más de sí, pero ese poder más de sí depende de la promesa de Dios, de la presencia del Espíritu en la historia, etcétera, y no sin más de las capacidades humanas. Esto es lo que queremos decir. Y por lo tanto, que eh, la historia no tiene de por sí un signo positivo de progreso. ¿no? O sea, nosotros creemos que en la historia, en la historia, hay progreso y hay, hay posibilidades de, de, de avanzar en dirección del horizonte utópico de la fraternidad, de la justicia y de la paz, pero no creemos que la historia de por sí camina en esa dirección, de por sí misma. No, no, no eso no es así. No, y por lo tanto, mira, voy a contar una anécdota personal que para mí es muy, es muy importante, o dos anécdotas, yo... yo soy de la generación del 68, de mayo del 68, ¿no? Aquellas cosas de. Seamos realistas, creamos lo imposible. Y yo me acuerdo que en el año 72, por ahí, 78, 73, leí un artículo de Metz que me obligó a cambiar mi manera de entender el sentido de la historia. Y en ese artículo Metz decía lo siguiente: una cosa tan sencilla como esta. En el mundo hay suficientes silos atómicos preparados, instalados, que. Si hubiera un error en cadena, el mundo quedaría destruido, la tierra quedaría destruida. Y Dios no lo va a evitar. Y Dios no lo va a evitar. Y entonces cuando leí ese artículo del año 72, por ahí, recordé muy, muy, mucho una frase que el padre Llanos, una afirmación que hizo el padre Llanos en unas semanas de teología que había muy importantes en Bilbao, en el año 68, 69, que en, en, el, en, el, en, el, en una sala donde había más de mil. Semana, gente que participaba en la Semana dijo que él no tenía esperanzas históricas. Que él no, y evidentemente, era, aquello era una frase en aquel momento, el año 69 o 68, por ahí. Hacer esta afirmación era... Bueno, la gente se quedaba parada, ¿no? No tener esperanzas históricas. Cuando acababa de terminar el concilio, bueno, todo parecía que iba a avanzar en la dirección adecuada... En, en, en la línea de la promesa de la, de la utopía humana ¿no? y yo creo que eso que estoy contando a otros de personales eso mismo se ha, ha quedado evidenciado en la teología católica ¿no? o la teología sí, cristiana, no más que católica quiero decir voy a poner, Molman que es uno de los es un protestante, pero es uno de los líderes de la teología política europea se hace famoso con un libro que se titula Teología de la esperanza pero a continuación, como complemento de ese libro, tiene que escribir el Dios crucificado. Y por lo tanto, eh, por un lado se afirma que la historia está dinamizada por un principio de esperanza, que sería la teoría de Bloch, pero por otro lado se, recu se, se recuerda que ese principio puede ser derrotado históricamente en la historia, como fue el derrotado Jesús de Nazaret, y en Jesús de Nazaret Dios fue crucificado. ¿no? Bueno, y esa es, para mí, la carga paradójica que tiene la esperanza cristiana. ¿no? Es decir, no, no hay una necesidad histórica o metafísica del fracaso, ni del dolor ni del sufrimiento, pero las condiciones históricas nos pueden llevar a fracasar y a ser derrotados en la historia. ¿no? Y, bueno, esto es, a mí me parece que esto es muy importante. ¿no? Para, porque eso es muy importante porque todo eso, a ver, no es el optimismo, vamos a decir, lo que nos da la energía interior. No es que hacemos un análisis y vemos que los cosas van a salir bien y decimos, mira qué bien está". No No es eso. A veces uno hace el análisis y no, no es en tiempos de perplejidad, de incertidumbre, de metamorfosis, que decía Beck. ¿Y ¿Cómo mantenemos la esperanza en una situación así? Pues los cristianos vamos a beber de nuestra propia, de la, de la, de nuestra propia experiencia espiritual, ¿no? de nuestra tradición espiritual. Una de las oyentes, uh, Elisa Veras, aquí en Facebook, comenta, entonces, ¿cómo tenemos que leer en la Carta de Romanos que, de, que Pablo parece que afirma, todo obra para bien? ¿no? Um, ¿Estamos hablando de lo mismo? O? Todo obra para bien, pero no sabemos cuándo recogeremos esos bienes. O sea, todo obra para bien. Todo es gracia, que decía también Bernanos, ¿no? que yo recuerde. Y, y, y aquello que dice Jesús, de que el reino de, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que se siembra y luego se convierte en el árbol más, más frondoso de la historia, donde anidan pájaros. Y tal. Bueno, bien, es decir, esa es la esperanza, pero Jesús no dice que nos vamos a sentar debajo de ese árbol, ¿eh? No dice eso, ni que vamos a gozar de esa sombra, no dice eso Jesús, eso no dice eso, sino que lo que se siembra con generosidad, lo que se sirve con generosidad al reino, nuestros trabajos no se perderán, no se perderán, pero... ¿cuándo recogemos los frutos? que esto es un poco la, la cuestión a veces cuando hablamos de esperanza todo irá bien, vamos a tener frutos de que todo irá bien bueno, ahora yo estoy convencido, que, que, que convencido desde mi convicción desde mi fe que si uno se entrega a la causa del reino esa entrega será fecunda pero eh, una cosa es que sea fecunda y otra cosa es que sea eficiente, ¿no? que es a veces los criterios que utilizamos para mejorar para, para valorar las cosas. Esto que hacemos es eficiente, va a producir un efecto inmediato. A mi edad, eso no me cuesta, muy, me cuesta mucho eh, creerlo, que va a producir un efecto inmediato. Ahora, que va a ser fecundo, pues sí, lo creo, lo creo, lo, porque, pero lo creo desde, desde mi concepción de la esperanza. Desde mi convicción de la promesa de Dios, desde mi convicción de que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda la creación, desde mi convicción de que los hombres y las mujeres somos no solo criaturas sino imagen y semejanzas de Dios, no solamente pecadores sino también hijos e hijas de Dios. Y desde todos esos, esos elementos, bueno, creo que es posible que las cosas sean mejores y que, mejor, y que el mundo mejore y que es, y que es posible que nuestro, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sea fecundo y no se pierda pues, en un pozo sin fondo, ¿no? Eh, claro, esto que dices, Javier, uh, suena muy bien, o suena bien, digamos, no sé si muy bien, pero suena bien para los que somos creyentes. ¿Por qué? Porque de alguna forma esta fe, esta fe de, del sentido de nuestro obrar uh, lo, lo tenemos, ¿no? Pero el otro día justamente también con Ana, uh, y yo creo que es un debate que a los filósofos también les gusta mucho, digamos, ¿no? Uh, es decir, bueno, esta diferencia entre optimismo y esperanza... Cuando no está la fe de por medio, digamos, ¿no? Es decir, para los no creyentes, ¿qué les queda? ¿Solo les queda el optimismo como posibilidad? ¿O hay la posibilidad de una esperanza no creyente? ¿Y esto qué significaría o tiene algún sentido para, para, para los no creyentes? A ver, yo creo que para trabajar por un mundo mejor no hace falta solo. No, hace falta, no, es, necesario, no es necesario imprescindible tener esperanza, ¿no? Rayman me parece que habla de los náufragos, ¿no? La experiencia de los náufragos. Bueno, huérfanos, ¿no? Creo que. Huérfanos, dicho verdad, de los, del, ¿no? Del de los huérfano. De los huérfanos. Vamos a ver. Yo creo que hay razones. A ver, hay razones históricas y razones humanas para comprometerse con un mundo mejor. ¿Y cuál es la razón para mí fundamental? Pues paliar, disminuir al máximo el sufrimiento injusto de este, de este, de este mundo. A mí eso me parece que nos hace recuperar a los seres humanos la dignidad. ¿eh? La dignidad de lo que somos, ¿no? Y en ese sentido pues yo creo que sin tener esperanzas catológicas hay historias de hombres y mujeres que se entregan por hacer un mundo mejor. ¿no? Pero ellos saben, los más lúcidos saben como, como, como nosotros los cristianos, que no siempre se va a poder conseguir ese objetivo, que a veces vamos a avanzar pues, medio, palmo, medio palmo, pero a veces uh -huh. ni siquiera medio palmo vamos a poder avanzar. ¿eh? Y segundo, que en ese inter en el interín de su trabajo, uh -huh. hay cadáveres, hay muertos. La historia sigue caminando sobre cadáveres, como dice Benjamin y, y, y, y, y a esos cadáveres no los va a recuperar nadie. Por lo tanto, uno no puede tener una visión plenamente optimista de la historia. Podrá tener, podrá tener una visión optimista de su trabajo, porque cree que va a conseguir sus objetivos. Pero construir pues, un mundo justo, fraterno, solidario, libre, en paz, ¿y qué haces con los muertos? Por los muertos, por la injusticia, por la, por la falta de libertad, por la intolerancia, por la indiferencia. que haces con ellos? ¿Cómo les haces participar de eso? Y por lo tanto, pues ahí hay una cuestión no resuelta. ¿Por qué? Porque ha entrado en crisis el proyecto de modernidad en el cual se creyó que el progreso pues era invencible hasta que aparecieron los, la gente de la, de la escuela de Frankfurt y los que hacemos con las víctimas. ¿Qué hacemos con Auschwitz? ¿Qué hacemos? Claro, esta es la gran, la, la gran contradicción, ¿no? Y por lo tanto, hombre, se puede tener una visión esperanzada de mi trabajo, pero, pero una esperanza que con un cierto bemol, ¿no? Que baja un poco el tono. ¿Por qué? Porque no vamos a recuperarlo todo, ¿no? Eso de, y así hemos empezado nuestra conversación. ¿Y ya todo bien? ¿Para quién? Para los ancianos que han sido inmolados en las residencias. Para que, no se, para que no se bloqueen los, los centros de salud, si les ha dejado ahí Para eso se sí irá bien, para su familia. Hombre, hombre, me parece, me parece un poco, a ver, ya digo, a ver como estímulo, pues está bien también, si tomas un guinton y también te da estímulo para seguir adelante, pero la frase no tiene, no, no tiene contenido, no, no, tiene, no se sostiene, no se sostiene, por insisto, ¿eh? O sea, últimamente ha aparecido, está apareciendo las noticias de que prácticamente se ha condenado a la muerte a un montón de ancianos en, en las residencias españolas para evitar la saturación de, la, de, la, de, los, de, de los centros de salud. Por lo tanto, se ha jerarquizado por la, por la edad, se ha discriminado. Bueno, esto es eh, darwinismo social, ¿no? Bueno, y, bueno, entonces, no, todo va a ir bien. Y ahora, vamos a hacer vamos a hacer días de luto. Bueno, ¿Hay alguna responsabilidad sobre esto que ha pasado? No hay ninguna. Todos somos buenos, todos somos inocentes. y No voy a hacer el discurso de Vox, obviamente, porque me parece absolutamente insoportable. ¿no? Pero es verdad que cuando decimos todo va a ir bien, ¿para quiénes? ¿Para quiénes va a ir bien? Bueno, um, recapitulando y para saludar de nuevo a la gente que nos, va, que nos está acompañando. ¿eh? Um, recordamos que estamos con Javier Vitoria teólogo del área teológica de Cristo y Justicia, y veo que tenemos por aquí a gente conectada de lugares muy dispares, desde el Valle de Arán hasta Guanajuato, en México, desde Perú, desde Sevilla y desde Charlottesville, en, en Estados Unidos. O sea, tenemos gente de, de sitios muy variados escuchándonos esta tarde. Yo quería continuar un poco la conversación, Javier, Um, por, por algo que, que estamos oyendo, ¿no? De este todo irá bien, hemos pasado a hablar ahora de la nueva normalidad, ¿no? Otra de las frases que escuchamos en, en todos los sitios y, y como, de alguna forma, como una excusa también para justificar pues, el conjunto de medidas políticas que se van tomando, es hablar que, bueno, nos tenemos que acostumbrar a una nueva normalidad, a lo que vendrá a ser una nueva normalidad. Han escrito también muchos filósofos, incluso teólogos, ¿eh? sobre el mundo que debe salir de esta pandemia, algunos creen que vamos a cambiar muchísimo y vamos a salir transformados, como si fuera una suerte de conversión religiosa, eh, y otros consideran más bien que seguirá todo igual. Uh, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo no tengo una bola de cristal. A ver, a mí me gustaría que no siguiera, todo, que no siguiera todo igual. O sea, a mí me gustaría que de, de, de, me gustaría, desearía y deseo que de la experiencia de la pandemia eh, saquemos consecuencias prácticas y veamos y hagamos una crítica de nuestro modo de vida, del modo como hemos vivido, de una sociedad montada sobre el consumo excesivo, sobre el individualismo, etc. Me gustaría y me parece que hay suficientes datos como para repensarse esa cuestión. ¿no? Lo que pasa es que los cambios, de, los cambios de, de, de actitudes personales y de comportamientos personales no se, no se hacen en 40 días de confinamiento, ¿eh? exigen procesos de más largo alcance. Pero además tengo que decir otra cosa, y es que, claro, eh, la nueva normalidad va, va a terminar con las situaciones de excepcionalidad en las que se vivía antes de la pandemia. Porque, insisto, eh, eh, eh, había un número, no sé si el 20, el 16, el 18 el 20% de población española de población catalana, de población vasca, que vivía en un estado de alarma. ¿eh? No declarado, pero real. ¿Por qué? Porque en la pobreza, no tenía trabajo, vivían las condiciones. Y si esto lo... si esto abrimos, si abrimos la mirada y lo... y lo colocamos globalmente, pues bueno. Y por lo tanto, pues, bueno. eso, eso es eso de que vamos a volver a la normalidad, ¿quiénes vamos a volver? Y por último, bueno, también, hay... también hay... podemos pensar que que nos van a controlar más, para, con la disculpa de si tenemos fiebre, nos van a controlar más de lo que estamos controlados, que ya es mucho, ¿eh? que ya es mucho controlar. Eh, Google, Google ha añadido una, alguna aplicación relacionada con, el, con el, la pandemia y que nos las ha instalado en todos los teléfonos. Sí, pero no nos ha preguntado nada. ¿eh? No sé para qué sirve, pero supongo que es para controlar algo. Están los teléfonos, a mí me iba a llegar a la noticia, miré, y no tenía el teléfono. Bueno, nos van a controlar más. Eh, eh, Los regímenes democráticos van a ser más democráticos o más autoritarios, puesto que estamos en peligro, tenemos, eh, tenemos riesgos. Uf, me parece un tema muy complicado. Hay que, ojalá, ojalá mejoremos. Yo no tengo duda, ¿no? Pero no tengo dudas sobre la, el deseo de mejora uh -huh. y de que estamos en condiciones de mejorar y que evidentemente podríamos ser mejores. Yo de esto no tengo duda. Uh -huh pero ser mejores tiene costos ¿eh? en nuestra calidad de vida y, y por tanto hay que, no solamente hay que tenemos que estar dispuestos a pagarlos pero una de las cosas que hemos descubierto estos días también Javier es que, es que la vivir en austeridad es posible en austeridad en clave positiva digamos no como quizá la entendemos muchas veces los cristianos es decir que hemos visto que no hacía falta consumir tanto y hemos vivido claro. pues, con lo mínimo no pues el alimento lo que teníamos Uh, hemos, hemos echado de menos a nuestra gente más cercana y por lo tanto nos hemos dado ah, cuenta que, que, no, que, no sabemos, claro, que no sabemos estar solos, que somos un cuerpo más allá de un individuo sí, sí, sí, sí. aislado, ¿no? es decir, yo creo que o podríamos afirmar también que habrá mucha gente que ha descubierto cosas profundas, digamos, durante sí, este sí, tiempo sí. ¿no? Claro. Uh, por lo tanto desde esta perspectiva uh, pueden haber cambios también personales claro, ¿no? claro. es decir, si asumimos esos valores, los hacemos nuestros Sí, pues evidentemente habrá cambios. Y además no hay duda de que habrá gente que cambiará. ¿Eh? Otra, otra cuestión es cuánta masa crítica va a cambiar. Es decir, cuánta gente tiene que cambiar para que cambie nuestra sociedad. Que es lo mío, cuánta gente tiene que estar inmune para que no haya virus. En el, no sé qué tanto por ciento dicen los técnicos, ¿no? Hay que tener, hay que, tiene que haber un, una masa crítica de la población que tenga anticuerpos para que no sé, para que el, el virus no, no sea contaminante o no sea capaz de, de, de enfermar a los demás. ¿Cuánta masa crítica va a cambiar o vamos a cambiar? Vamos a cambiar, y estamos todos en eso, para que evidentemente esto cambie la configuración de nuestra sociedad. ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver. Yo no tengo la bola de cristal, dolorosa, uh -huh. pero te tengo que decir que el día que abrieron las terrazas, la gente salió a la calle, a calle o algún, alguna gente salió a la calle despavorida, ¿no? Como si lo que hubiera llegado era el sol, después de tres meses sin sol y sin luz. ¿eh? Y esto pasó, en, en, entre ellos, en mi, en mi tierra y en mi ciudad, donde sí. somos muy dados a, las, a, a los potes, ¿no sabes? Eso es lo contrario que me preguntó una vez una salvadoreña, padre, en mi casa comemos dos veces al día y usted... ¿Usted, cómo, ¿Usted qué hace en su casa en, en España? Y no me atreví a decirle que tres y pinchos, porque me parecía una pasada, ¿no? Aquella pobre mujer que comía dos veces y que comería, ¿no? Es así, hay que verlo, eso hay que verlo. Yo tú convencido que hay gente que va a cambiar, claro, no, no, no tengo duda, ¿no? Claro, claro, claro. No, no tengo ninguna duda sobre eso, pero es que la, la configuración social la hacemos entre todos, ¿no? Claro. Claro, claro. En esta línea también, claro, hay mucha gente a la que esta situación le ha despertado preguntas más hondas, ¿no? Y sí. se puede incluso pensar que puede haber un rebrote de la fe o un acercamiento a lo religioso. ¿Tú crees que esto se pueda dar? Es decir, en estas situaciones um, puede haber un cierto despertar, digamos, ¿no? de preguntas más hondas o de preguntas más últimas. Pues hombre, yo creo que sí. A ver, vamos a ver, porque yo creo que... A ver, el tema de la pandemia hace preguntas profundas, ¿no? Yo, como tú sabes, no solamente es que he vivido los meses de la pandemia, sino que he estado ingresado, decir, que he tenido coronavirus ¿eh? y está infectado. Y evidentemente cuando estás allí y ves la situación, pues aunque seas teólogo, te haces preguntas. Y preguntas sobre las que cuando tienes que buscar las respuestas titubeas más de lo que titubeo yo cuando hablo contigo aquí. ¿Por qué? Porque pues las situaciones son muy, son, son muy, muy duras. ¿no? Entonces, claro que yo creo que se, se habrán hecho las preguntas. Como, pues Tantas veces nos hacemos la pregunta cuando se muere un ser querido. ¿no? Hay, tienes un impacto muy gordo en tu vida y te haces una pregunta, pero la respuesta no se, no se tiene inmediatamente, hay que trabajarla. Y por lo tanto luego hay que eh, seguir, no, no dejarse llevar por las inercias, ¿no? sino... Bueno, hay que seguir trabajando ese tipo de respuesta, buscando, buscando ¿no? porque claro, la pregunta religiosa nos planteamos la pregunta religiosa pero eh, a Dios solo se le busca a tientas, como dice en los hechos de los apóstoles de San Pablo a tientas, es decir, ¿cómo se le busca? como un ciego con su bastón busca el camino de vuelta a casa y parece que tiene paciencia hay que, Ahora, otra cosa es encontrar consuelos rápidos bueno, bien eso será y por tanto las ofertas pues las ofertas a esa demanda de religiosidad si es que si es que se generen ahí serán varias, serán ofertas plurales pero la, la oferta que yo creo que hace el cristianismo exige un tiempo de, de ese ese atientas, ese exige paciencia exige, eh, esto exige destrezas silencio eh, comunidad bueno y, y, y entonces hay que tenemos que salir de nuestras rutinas habituales y, por lo tanto, no podemos volver a la normalidad anterior. Es que este, ya estamos. Claro. Tenemos que cambiar nuestra normalidad ¿no? para, para hacer eso. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le, ¿qué le recomendarías al que, al que esta realidad la ha impactado y se ha hecho preguntas que no se había hecho nunca? Ahora, silencios y ejercicios espirituales. O... No, yo lo primero, le le lo primero que recomendaría es que, que no clausure las preguntas rápidamente. O sea, que eh, que si el Barça llega a la, a la final de la Champions, ese, el, el, el título de campeón de Europa no sea más importante que, que las preguntas. Que esas preguntas. O si la Teti juega la final de Copa, al final con la Real y le gana, sacar la, la, la, la gabarra en Bilbao para la Atleti no sea más importante que las preguntas que, que nos ha hecho la, la pandemia. ¿no? Lo cual no me resulta tan fácil es en la práctica. ¿eh? Claro. Esa mantener la pregunta, mantener la pregunta, porque a veces, eh, eh, a ver, una cosa es la pregunta religiosa, mejor dicho, una cosa es para mí el sentimiento religioso, la emoción religiosa, y otra cosa es la pregunta religiosa. Pero al, al sentimiento religioso uno puede satisfacerlo pues, en bueno, un momento determinado, pues, en, un, en un espacio de, de, de silencio, de contemplación, de, pero a la pregunta muchas veces no se responde inmediatamente. La pregunta exige... Un camino, recorrer un camino, ¿no? Porque no es, una, no, es una, no es una. Tú que eres matemático, no son preguntas matemáticas. ¿eh? Te, al final despeja usted la incógnita, cuando como pueda. En el, el problema más complejo, al final hay una incógnita que hay que despejar. No, hay estamos en otra cuestión. Y los procesos de conversión y los procesos de iniciación en la vida religiosa y el desmonte muchas veces de las doctrinas que hemos recibido, de la moralina en la que nos hemos perdido, no, no son tan. No son tan sencillos y por eso me parece que no clausurar la pregunta para mí ya sería un signo de esperanza. No, mantener, no clausurar la esperanza, la, la, la pregunta, aunque no encuentre la respuesta. Pues me ha estado casi el titular de la entrevista, ¿eh, Javier. No clausurar las preguntas que nos hemos hecho para mantener la esperanza. Yo creo que esto es realmente importante. Um, antes comentabas, yo no lo quería sacar, Javier, pero bueno, tú has estado... Uh enfermo y, y ha ingresado, ¿no? Has pasado el coronavirus levemente, digamos. O sea, um, tuviste incluso que ir al hospital, ¿no? Y decías, bueno, yo también me he hecho preguntas, ¿no? Um, ¿Cuáles serían, y con esto ya vamos terminando nuestro, nuestro rato de diálogo, ¿no? ¿Cuáles seguirían para ti, Javier Vitoria, ¿no? En, como persona, los principales aprendizajes de esta, de esta experiencia. Bueno, primero, pues la constatación de que somos vulnerables, frágiles, débiles, que un bichito que no sabemos cómo es ni dónde es, pues nos puede trastocar y a mucha gente la, se la lleva por delante, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, hombre, descubrir que esto de la salud, de la sanidad pública, que es un derecho y que es una conquista social, pues es una cosa importantísima, importantísima y que por lo tanto deberíamos hacer todo lo posible luchando políticamente para que nunca más, nunca más se devalúe la, la, la, la, la sanidad pública, que es la que ha resuelto este problema y no la sanidad privada. ¿eh? Tengo que en tercer lugar, aunque yo sé que la sanidad, la salud, la sanidad pública es un, es un derecho que tenemos los ciudadanos de las sociedades avanzadas por todo el tema de la socialdemocracia, etc., en el conjunto del mundo es un privilegio. Y por lo tanto, no nos podemos contentar con, con tener nosotros la salud, la sanidad pública. Tenemos que trabajar para que ese bien sea universalizable, sea universalizable. Y por lo tanto, tenemos que trabajar para que eso sea posible. Y eso solo es posible, siempre lo digo, con costos personales, no solamente de trabajo y de tiempo, sino también de dinero. De disponibilidades, etcétera, y eso tiene que ver también con nuestros impuestos, los que tú sabes tanto como mucho más que yo. A mí me parece que es un tema Yo creo que esas tres reflexiones son para mí han sido las, las, las más importantes: primero, fragilidad. Segundo, tener, cuando yo fui a la clínica después de una semana fatal o 10 días, y fui a urgencias, pensé, aquí me dirán que tengo y me curarán. Y efectivamente, aquella gente vestida como si fuera Marte me curó. Tercero, pero yo será un privilegiado, ¿no? en el mundo un privilegiado. Yo soy un beneficiario de un sistema injusto. Y por lo tanto, el ser beneficiario no me puede silenciar, no me puede callar, no me puede quitar la indignación que tengo cuando pienso lo que está pasando en Latinoamérica, en, en, en Centroamérica, en mi, a mis gentes y mis amigos de Chalatenango, eh, de El Salvador, donde, a ver... Eh, tengo yo un amigo alico cinco primos suyos han muerto en la calle en Nueva York porque eran extranjeros y no se les no se, no, no se recibía los centros de salud. eso a mí no se me puede olvidar, no, se, no, no quiero que se me olvide, no quiero que se me olvide, es lo mismo que las preguntas, yo quiero que eso esté permanente, y no basta con decir yo ya me he curado, no, no, no, esa es una cuestión fundamental para que podamos tener esperanza nuevamente, porque eso es lo que nos mantiene despiertos. Eso es lo que nos mantiene despierto, el dolor ajeno, la indignación por ese dolor, por esa injusticia, ¿no? Bueno, yo esto es lo que, eso es lo que yo he sac, sacado, de, digamos, lo sacado de, de. Sí, sí, sí, eso es lo que he sacado de, de, de esa situación, ¿no? Evidentemente, pues en esa situación pues, he tenido que confiar en Dios, no faltaría más, he tenido que. que que creer que Dios me acompaña también en su situación, aunque no me cure Él, no me acompaña, ¿no? que ya es una, una parte de la curación, no es lo mismo estar enfermo y sentirse acompañado por Dios, estar enfermo y no sentirse acompañado por Dios. Yo tengo que decir que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. No está mal, Javier, tu testimonio, agradezco muchísimo. ¿no? Tú siempre dices, Javier, eh, recordando a Mets ¿no? Que, que lo propio, digamos, no la categoría religiosa principal es la interrupción, digamos, ¿no? Sí, y... que religión es interrupción. Exactamente, ¿no? Yo me gustaría que nos contaras un poco esto, porque lo que hemos vivido realmente ha sido una gran interrupción, digamos, en, esta, en estos 40 días, ¿no? Y mm. con esto yo creo que podemos ir cerrando nuestra conversación y explícanos un poco esta categoría de interrupción y vamos a ver si hemos aprendido algo. De algo que está tan, tan religioso como... Claro, a ver, es, eh, la interrupción que hemos vivido es una interrupción de nuestras vidas, de, de nuestra vida ordinaria, de nuestros funcionamientos pero a mí me gustaría que eh, esa interrupción fuera el anticipo de una, de una interrupción de nuestro modelo de vida de ese modelo individualista consumista de ese modelo de vida de, de ese modelo de vida que no es universalizable Nadie, todo el mundo no puede vivir como nosotros. Es imposible. Lo decía Yacuría hace 25 o 30 años. ¿no? Entonces, ojalá esta interrupción diera lugar a otra interrupción. Y de, tenemos que interrumpir, que es lo que dice mes ¿por, ¿Por qué dice que es la decisión más corta de religión? Porque la religión cristiana, la memoria pasiones, interrumpe la lógica de esta religión, que es una religión burguesa, ¿no? que es un acompañamiento a nuestra manera pues burguesa eh, cerrada sobre sí misma satisfactoria de vivir ¿no? eh, cargada de individualismos y por eso interrumpe claro la memoria pasión es interrumpe la compasión interrumpe y esa es la religión es decir, pues, eh, a ver hay una versión de mes pero dice, dice san juan que porque amamos a los demás hemos pasado de la muerte a la vida ¿eh? lo cual quiere decir que cuando no se ama se está en la muerte si está en la muerte, y esa muerte es más radical que la de la pandemia. Si, si, si no se ama, no sé, si se ama se pasa de la muerte a la vida y por lo tanto, amar ya se están en el cielo. Pero esto no lo tenemos que creer. Y para eso hay que hacer mucha oración, que quede claro. Porque como suelo he yo tantas veces, probablemente de, de, de mis formas imprecisas de hablar, tenemos, Dios no necesita que oremos, necesitamos nosotros para alimentar nuestra fe. Nosotros somos los que A veces fuimos, fuimos educados en un sistema mercantilista. Es decir, si no orábamos, Dios se enfadaba porque le debíamos a Dios la tierra, A Dios no le debemos a la tierra, a Dios. Nos debemos a nosotros mismos para mantener la, la fe y ¿no? la, la confianza. Entonces, eso es, eso es para mí la cuestión. Muy bien, Javier. Pues escucha, no sé, eh, agradecerte muchísimo este rato de, de diálogo y de reflexión, Javier, porque yo creo que ha sido muy, muy, muy potente. No sé si tú quedas con alguna cosa para, para compartir con nuestros oyentes. Yo resumiría este diálogo en dos cosas al menos, ¿no? La primera es no clausurar aquellas preguntas que nos ha generado esta esta situación que hemos vivido, que estamos viviendo aún, ¿no? Y por lo tanto no. No clausurarlas, mantengamos la pregunta, tengamos paciencia, ahondemos en ellas, que entonces llegará la, real, la verdadera transformación. ¿no? Y la segunda es hacernos conscientes de que somos beneficiarios y privilegiados de un sistema que es injusto y que por lo tanto nuestra tarea ahora no es pensar que todo irá bien y volver a la nueva normalidad, sino universalizar digamos estas posibilidades que nosotros, nosotros ya tenemos. ¿no? Ciudadanía ah, mundial. Ciudadanía pero, mundial. Pues Javier, muchas gracias. Si te quedas con algo por decir... Uh... No, no. Digo que... A ver, una cosa que he pensado antes. Eh, González Faust, hay un momento en un libro suyo sobre el proyecto de hermano y tal, que dice al final que él participa de un pesimismo cariñoso cuando mira al mundo. Un pesimismo cariñoso. Yo he usado esa fórmula, pero a pesar de todo, luego hay que aplicarle a la vida un poquito de humor. Yo me parece que el humor es... Bueno, nos ayuda a relativizar también nuestras, nuestras propias posiciones, nuestras propias maneras de ver la realidad, ¿no? Y, y por tanto es posible vivir esa esperanza escatológica, es posible creer que la religión es interrupción, es posible compaginar utopía y desencanto al mismo tiempo, si le ponemos también un poquito de humor a la vida, además de tener una comunidad, un grupo, de, de comprar los cuadernos de cristianismo y justicia, entonces, pero un poquito de humor. ¿sí? No, es, es, para mí eso es muy importante. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias y con este humor nos vamos. Uh, agradeciendo también a todos los que habéis estado aquí esta tarde, una vez más, estos 40 minutos de diálogo, diálogos excepcionales, en esta edición ya número 10. Y la semana que viene haremos un pequeño paréntesis, uh, porque con los amigos del Centro Loyola de Pamplona, ellos van a organizar una charla seminario con González Faust, entonces os animamos a participar de ella. Ya, buenamente, en las redes sociales pues vamos a dar uh, constancia y os, y os haremos llegar la información. ¿Eh? Seguimos en contacto en estos diálogos excepcionales. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho y que os cuiden. Adiós.